Es ...cierto mangen de error, pero nos dan un, una cierta perspectiva. Eh, es una estimación de la renta nacional de las grandes potencias en el año 37. Si echamos una ojeada, eh, parece bastante obvio que eh, si hubiera una guerra en que Estados Unidos, el Imperio Británico ¿no? y la Unión Soviética se enfrentaran a Alemania, Italia y Japón, tenían un fuerte factor de victoria. Esto es lo que eh, pasa después de Pearl Harbor, es decir, el potencial estaba ahí. El potencial económico, el potencial industrial, el potencial tecnológico estaba ahí. Pero eh, no es real. Esto en el año 37. Y la posibilidad de un entendimiento entre el imperio británico, Francia y la Unión Soviética era muy escasa. En todo caso... ...en ese momento había naciones que se preparaban para la guerra... ...en términos ofensivos o en términos más bien defensivos... ...y había naciones que no se preparaban para la guerra... ...y esto se ve en otro gráfico que supongo también tendrá... ...un eh, margen de error considerable... Pero, dada la... ...estados Unidos era un país feliz... ...gastaba en defensa el 1,5% de su Producto Interior Bruto que debe ser más o menos lo que nos gastamos nosotros ahora o sea, países felices que no se ven amenazados espléndido aislamiento por cierto, me voy a recordar que nunca habíamos tenido un presidente de Estados Unidos eh, tan aislacionista como Trump desde eh, la guerra mundial bien, vemos un gasto tremendo por parte increíble realmente inverosímil hoy en día por parte de eh, la Unión Soviética, Alemania, Japón y, eh, incluso Italia, ¿no? pero eh, Francia también se ve más amenazada, Gran Bretaña gasta lo que sería una, una cifra disparatada, pero para la época gasta relativamente menos. ¿Qué pasa? Eh, eh, Alemania y Japón sí, se están preparando para una guerra de conquista. Stalin no se está preparando para una guerra de conquista, pero tiene eh, más tiene eh, un enorme miedo en el cuerpo. Stalin en política exterior es un hombre prudente por favor, que eh, luego nadie salga diciendo que yo he defendido a Stalin no, tengo la menor intención ¿no? era un asesino en serie, pero prudente en política exterior ya lo era ¿qué eh, rasgos de, de Gran Bretaña? Gran Bretaña ah, es una isla detalle fundamental que recordaba el general de Gol tiene un elemento de aislacionismo es decir, si nosotros tenemos una buena marina y una buena... La aviación nos defendemos, ejército de tierra para qué? Para meternos a aventuras por ahí. Es un imperio con lo cual se ve amenazada en muchos territorios. Por ejemplo, Japón es una amenaza para ellos. Eh, y hay un momento en que el problema entre árabes y judíos en Palestina pues eh, requiere más tropas que ningún otro lugar. No, es un imperio. El tercer lugar es tiene un gobierno conservador. Y luego fundamental un rasgo que eh, comparte con Francia, tiene una opinión pública absolutamente pacifista. Los franceses y los británicos lo, no desean por nada del mundo otra guerra y eso es una opinión mayoritaria compartida por todo el mundo. Por supuesto, las izquierdas son absolutamente contrarias a una guerra, pero y en una democracia, la opinión pública cuenta. Eh, se dice que en el entusiasmo que tuvo Alemán, los, la población alemana en 1914 no lo tuvo en 1969. Eso de salir a la calle a echar floras a las tropas, eh, eh, septiembre de tanto no, no lo tuvieron. Pero da lo mismo. En una dictadura totalitaria, lo que piensa la gente, no importa. En una democracia, sí. Francia, verdaderamente, podemos criticar todo lo que queramos a los gobernantes franceses, pero si hay un papel en la historia que no me gustaría tener, ser responsable de la política francesa a la altura de 1936. La guerra la han ganado. Eh, franceses, británicos, estadounidenses, la Primera Guerra Mundial. Pero ahora, Francia está prácticamente sola. Eh, los, eh, dificilísimo entenderse con la Unión Soviética. Estados Unidos, espléndido aislamiento. Los británicos, gastar en, eh, en tropas de tierra, no mucho. Por favor, meternos en una guerra por países cuyo nombre no sabemos pronunciar, eh, creo que lo dijo más o menos textualmente Chamberlain, países de los que no sabemos nada. ¿Qué dice usted? Los únicos que trataban de defender el, el orden eh, europeo surgido de la Primera Guerra Mundial son los franceses. Y eso les venía muy grande. Y ellos lo sabían perfectamente. Encima, la situación política era desastrosa porque había una fuertísima división de la opinión francesa. Teníamos un frente popular y teníamos una derecha. Es decir, eh, un país eh, solo frente al peligro, un peligro terrible y... Black Friday, eh, lo compré ayer y no sé cómo funciona. <risa> ¿Por dónde íbamos? Por los pobres franceses y su situación. Unión Soviética, el factor clave en este momento para la política exterior de Stalin es el temor a la Alemania nazi. Temor absolutamente fundado según se dio. Y eso le lleva a un cambio radical de política a partir de 1965, que es el acercamiento a las democracias burguesas. Frente a un enemigo común, tratemos de entendernos. Por cierto, los frentes populares de Francia y de España son un subproducto de esa política igual que tratamos de eh, llegar a un acuerdo internacional con Londres y París, eh, los partidos comunistas van a dejar de llamar socialfascistas a los socialistas, el Partido Comunista francés va a votar los presupuestos de guerra por primera vez en su historia, es decir, el, el Frente Popular es la versión nacional del de Frente Anti-Nazi, eh, anti, eh, anti ¿no? Ahora bien, eh, lo de entenderse con las eh, potencias occidentales no es nada fácil, porque el recelo occidental es, es fuertísimo. Luego, eh, tiene un problema eh, grave en la política de prudencia de Stalin, y es que es el jefe de la revolución mundial. Está a la cabeza del movimiento comunista internacional. Eso tiene contradicciones con ser el jefe del Estado de la Unión Soviética. Los intereses nacionales soviéticos y los intereses de la Revolución Mundial no coinciden. Y por supuesto, eh, los más importantes para Stalin, y para cualquiera que está en su lugar, son los intereses de la Unión Soviética. ¿no? Eso complica. ¿no? Eh, yo creo que Stalin, se, bueno, eso lo hablaremos luego. Y por último, la situación es desastrosa. Terrible en la Unión Soviética en ese momento, y muy especialmente en las Fuerzas Armadas. Durante la Guerra Civil Española son ejecutadas en la Unión Soviética 400.000 personas. Y quiere decir que hubo más ejecutados en la Unión Soviética que en España. La Unión Soviética estaba en paz. Y en las Fuerzas Armadas casi decapitadas. Por ejemplo, es llamativo la cantidad de eh, generales soviéticos que sirvieron en España, o de diplomáticos o lo que fuera, que murieron en las purgas. ¿no? O sea que la situación es francamente difícil. ¿Por qué intervienen tan rápidamente en cambio Alemania e Italia? Bueno, eh, eh, hablar de Italia con Ismael Sassen delante es un poco eh, absurdo, porque lo sabe mucho mejor que yo, pero en fin, eh, se puede resumir muy rápidamente. Son dictaduras totalitarias, unipersonales, en que el dictador decide lo que quiere, cuando quiere... Y, y por lo que quiere sin contar con nadie eh, son, son expansionistas Italia había sido bastante prudente hasta el año 35 pues desde que el año 35 la Etiopía se ha lanzado a la misma locura y por supuesto Hitler era un absoluto irresponsable que para desgracia del mundo todo le salió bien hasta el año 41 entonces hay una oportunidad ya eh, eh, había habido contactos previos entre Italia y, y, y los rebeldes eh, Prácticamente hilde no había interesado a España, pero en muy pocos días deciden y a finales de julio ya están mandando armas. sí absoluta. La pregunta más complicada es por qué, bueno, no es complicada, a mí me parece facilísimo, pero veo que los gobiernos británico y francés y sus decisiones en de esta época no son populares en esta sala a raíz de lo que he ido oyendo estos días. Así es que quizá hay que explicarlo un poco más y además es lo único que yo sé realmente bien. ¿Por qué optaron por la no intervención? Bien. Son dos casos absolutamente distintos. Francia quería una no intervención de verdad. Intervenir es complicado. Para nosotros lo mejor es que no intervengan Italia y Alemania. Hagamos un gran acuerdo. Esa es la idea francesa. La idea británica no es esa. Al gobierno de Londres, conservador, primero con Stanley Baldwin, y luego, peor todavía, con Joseph Chamberlain, la no intervención no les interesa en sí. Lo importante no es si interviene o no interviene Alemania e Italia, lo interviene es que no nos liemos por esta. Lo importante es evitar el contagio, el corazón sanitario, no tengamos una guerra europea. Y por supuesto que los franceses no se metan en tonterías. Hay una presión británica continua sobre Francia para evitar que intervieran en España. Finalmente, ¿qué hacen los franceses? Los franceses hacen lo que ellos llaman la no intervención o relaxé, relaxé eh, relajado. Ahora dejamos pasar, ahora no dejamos pasar, siempre bajo cuerda. Eh, que llegó a ser importante en. Eh, ¿Cómo voy de tiempo? Le quedan 10 minutos. Ah bien, entonces eh, vamos, estupendo. La la no intervención relajada. Francesa, lo fundamental no es las armas que enviaron los franceses que fueron muy pocas sino dejar pasar las armas soviéticas es decir que para explicar eh, la actitud francesa tenemos que ir a la soviética bien, Stalin tardó muchísimo en decidirse lo cual prueba que evidentemente la internacional comunista en el año 36 si había algo que no deseaba era una revolución española la revolución española no nos conviene para nada los comunistas españoles pueden estar muy ilusionados con su revolución. Los soviéticos es una complicación. Vamos a ver, queremos eh, llegar a un acuerdo con los conservadores británicos y tenemos una revolución en España. Va de retro, ¿no? Satanás. Esto es lo peor que nos puede pasar. Pero por otro lado, oiga, es que somos la cabeza del movimiento comunista internacional, oiga. Y eso... Hay una contradicción que lo que hace es que la decisión sea muy tardía. A fines de julio ya están interviniendo los italianos y los alemanes. Eh, los, eh, ayuda soviética ya en octubre y llega a ser efectiva en noviembre. Ahora es importante. Así como lo crucial de la intervención alemana inicial es que facilita el paso del estrecho, y eso fue crucial en la guerra, la intervención soviética fue crucial en la batalla de Madrid en noviembre. Eh, me gustaría que hubiera un experto en historia militar y me dijera, si no hubiera habido ayuda soviética, sin los carros armados excelentes, como se han dicho, sin los aviones soviéticos, en menor medida, pero las brigadas internacionales que llegaron al mismo tiempo, los expertos soviéticos, aviadores, eh, tanquistas, etc., ¿se habría defendido Madrid? Pues no, yo no lo sé, no tengo la menor idea, pero lo cierto es que fue muy importante, en noviembre fue muy importante la intervención eh, soviética. De hecho, hay un momento en el otoño de 36, allá por octubre, en el que lo que intentan los soviéticos es que no fu es que funcione la no intervención. Ahí, por supuesto, imposible. Los británicos no están dispuestos de ninguna de las maneras a que el, el comité de no intervención sirva para algo. Mejor dicho, sirva para lo que supuestamente tendría que servir, porque sirve para echar balones fuera. Los británicos lo tienen clarísimo. El Comité de Londres está para echar valores fuera, no para investigar si los alemanes intervienen o dejan de intervenir. Claro, una cosa que hace Stalin en ese momento, y ese es uno de los intercambios de cartas más pintorescos de la historia universal, es frenar la revolución española Hay una famosísima carta De diciembre del 36 eh, De Stalin y algunos de sus eh, Principales dirigentes de la Unión Soviética Largo Caballero diciendo Oiga usted, sea moderado Oiga usted, a lo mejor en España el parlamentarismo Es útil para la revolución eh, Entiéndase usted Con, los, eh, con la, burguesía, la pequeña burguesía Cosas de estas ¿no? Largo Caballero le contesta diciendo Aquí en la democracia parlamentaria No creen ni los republicanos Bueno, eh, pero esto eh, es muy útil para entender eh, cuál es la política de Stalin. Pero hay otro, otro eh, asunto esencial. Bueno, vamos a ver. Ah, claro, eh, si se combinan lo, el gráfico 1 y el gráfico 2, tenemos el gasto en defensa eh, que tenía cada eh, país. Pues eh, Alemania gastaba cuatro veces más que Estados Unidos, la Unión Soviética cinco veces más que Estados Unidos. ¿no? Pero lo que iba es a este gráfico. La ayuda soviética fue discontinua y desde luego el otro día Luis Tobores decía la logística de Franco fue muy eficaz la republicana no, bien probablemente tenían mejor especialistas en logística en el estado mayor de Franco tenía un ejército no improvisado sino el ejército español de toda la vida pero eh, la pesadilla de alguien que lleva la logística de un ejército es que ahora me llegan armas, ahora no este mes tengo armas, el mes que viene no los tengo a ver quién es el guapo que coordina eso bien, aquí vemos que hay eh, cuatro momentos, en realidad tres porque las armas que llegan en enero febrero no se llegan a emplear hay tres momentos en que llegan muchas armas octubre noviembre eh, del 36, eh, enero-agosto del 37 y marzo-agosto del 38. ¿Por qué? Bueno, otra vez la geografía. Eh, eh, sí, eh, supongo que todos aquí sabremos que Rusia está muy lejos de España. Y eso complica las cosas. ¿Cómo puedes mandar armas desde Rusia a España? Cruzando el Mediterráneo. Eh, a, absolutamente expuesto. Y. Hay un problema y es el hundimiento de barcos en el Mediterráneo. Me parece que a finales de noviembre o primeros de diciembre, cuando la Armada de Franco hunde un buque soviético, a partir de ahí no habrá ningún buque soviético que venga a España con armas. Las armas las van a traer eh, los los buques de la Armada, buques españoles, buques mercantes españoles, es decir, ya la primera decisión es nuestras armas irán en buques españoles. Pero, bien, durante un tiempo sigue el Mediterráneo, siendo la ruta principal de llegada de armas soviéticas, pero luego estamos... Eh, ¿Qué ocurre en agosto de 1937 que va a haber una interrupción de las armas soviéticas? Bien, en agosto de 1937 eh, Mussolini da la orden de hundir a cualquier buque que navegue en el Mediterráneo y que se sospeche que traiga armas para España. Y lo hacen. En, eh, abiertamente no o bien ataques de noche o bien ataques submarinos, técnicamente son piratas. Y aquí hay una de las, esto da lugar a una de las conferencias internacionales con más éxito de la historia, aparentemente, en realidad no, es la conferencia de Nion. Los británicos y los franceses, una cosa es que Alemania o Italia intervengan en España y otra cosa es que se crean que pueden hundir buques en el Mediterráneo, hasta ahí podríamos llegar. Por cierto, los británicos lo saben perfectamente porque el almirantazgo ha desencriptado las comunicaciones italianas y saben con todo detalle que los supuestos piratas es el Estado italiano. Entonces convocan una conferencia en Nion en septiembre, para tratar el tema, a la cual invitan a Italia y Alemania. El grado de hipocresía es absolutamente delicioso. Mussolini renuncia, suspende los ataques antes de la conferencia. Por esto digo, un éxito tremendo. Antes de que una conferencia ya se ha conseguido el éxito. Falso. En realidad, los soviéticos deciden que sus armas no van a ir por el Mediterráneo porque se las hundan. Desaparece la ruta mediterránea. ¿Cómo puedes enviar armas desde Rusia hasta España si no pasas por el Mediterráneo? Pues las embarcas en, Musna, en Murmansk, en el Mar Blanco, das la vuelta por Noruega, bajas por todo el Atlántico, llegas a Burdeos y después de Burdeos a, a los puertos franceses del Mediterráneo o a la frontera terrestre, como pasan las armas? Pasan las armas y el gobierno francés te deja. Y ahí está la decisión. A partir de eh, diciembre, pero sobre todo en marzo del 38, eh, la, eh, no, la política de no intervención se relaja muchísimo para absolutos escándalos británicos ¿qué pasa en marzo de 1968? que eh, Alemania Hitler se ha, se ha apoderado de Austria naturalmente eso desencadena todos los temores en Francia hay una reunión del Consejo de Seguridad Nacional francés en la que se baraja incluso la intervención en España se descarta pero se decide dejar pasar bajo cuerda entonces por cierto, ¿quién los barcos los barcos que vienen desde Musman a Burdeos, ¿de quién son? De la compañía Francia Navegación, y qué es la compañía Francia Navegación, que lleva a ser bastante importante. La comp una compañía fundada por el Partido Comunista Francés. O sea que el Partido Comunista Francés se convierte en naviero para traer las armas soviéticas hasta Burdeos. Y luego, eh, las armas cruzan Francia... Durante eh, un tiempo pasan por la frontera pirenaica, que es lo más útil para la república, luego pasará, algunas pasarán en barco, pero ya menos. Los británicos otra vez presionan todo lo que pueden. Dos preguntas finales. ¿Cuánto contribuyó el factor internacional al triunfo de Franco? Yo diría que bastante, pero hay otros factores muy importantes que se han mencionado, la unidad de mando, que luego la república no la... No la tenía. Y eso es muy desmoralizador. Eh, luego, eh, Franco hereda directamente el ejército de la República. De, de la República, el ejército del Estado español. La República tiene que inventarse un ejército nuevo. El ejército popular de la República. Al inventarse un ejército en plena guerra, a los bolcheviques les salió bien en la guerra civil rusa con el ejército rojo. Pero digo yo que ningún militar desearía verse en semejante. ¿no? Y, pero también... Buenas armas que llegan de manera continuada y, eh, en principio, yo diría que en mayor número. ¿no? Bueno, en, en cuanto a aviones, según el estudio de Daniel Kowalski, que, que se mencionó eh, ayer, pues eh, prácticamente Italia, Alemania y la Unión Soviética habrían enviado lo mismo. Quiere decir, ventaja de 2 a 1 para Franco. Y en carros de combate, pues eh, los eh, soviéticos mandaron eh, mucho, pero 250 más 150 son algo más que 347. O sea, una pequeña ventaja en carros armados, eh, eh, eh, en aviones una gran ventaja. Ya me gustaría, eh, bueno, el, el, el libro que, que mencionó Tobores el otro día, no está en mi facultad, lamentablemente no lo he leído, bien, eh, ya se ha dicho en realidad lo que no sabemos de la guerra civil española son los aspectos militares que aparentemente en una guerra lo que decide es la victoria y la derrota son los aspectos militares bueno no sé si hay alguien por aquí que le interesa la historia militar por cierto el instituto universitario de investigación general Gutiérrez Mellado que tenemos en mi universidad la UNED con el Ministerio de Defensa va a abrir dentro de nada un eh, máster en historia militar, así es que eh, un minuto de publicidad, eh, si a alguien le interesa esto, por favor matrículase y luego estudie el armamento en la guerra civil y todos los demás aspectos militares. Bien, por cierto, el dinero, y eso el profesor Viña sabe eh, más que nadie, la República financió la guerra con el oro del Banco de España. Eh, eh, Franco hizo la guerra a crédito y básicamente a crédito de Alemania e Italia, es decir que no solamente mandaban armas sino que además las mandaban a crédito desde luego eh, la ventaja que tenía eso era bastante considerable me parece que ya no hay ningún gráfico más no, estoy seguro. bien por último fue importante para el mundo que ganara Franco es decir, ¿los británicos hicieron al idiota permitiendo que ganara Franco? Esa es una pregunta complicada. Bueno, primero, septiembre de 1938, eh, el Chamberlain británico y el, Dalai, y el francés Daladier están a punto de cometer la mayor equivocación de el, la historia del siglo XX europeo, que fue la conferencia de Múnich. Dejemos que Hitler se coma a Checoslovaquia. Tres días antes de que eso ocurriera, nadie lo sabía. Ese es un problema de la historia. Nosotros sabemos lo que pasó, pero los protagonistas no lo saben. Y tienen que decidir a ciegas. en la piel de Franco. Si hubiera sabido, nosotros sabemos, habría dicho, y yo... Declaro que los sudetes deben ser alemanes No, lo que hizo es anunciar a Gran Bretaña y Francia Que no iba a entrar en una guerra Que si Alemania entraba en guerra, Francia, digo España, no No se preocupen ustedes, eh, británicos y franceses Yo no voy a entrar eh, Claro, luego tres días después notaría que no hacía falta Pero eh, Franco era como, como Stalin en cierto sentido Era prudente, era muy muy prudente Sabía que eh, si Francia y Gran Bretaña eh, se ponen del lado de la república, tiene perdió la guerra. Y en septiembre del 39, cuando estalla la guerra, pues inicialmente también opta por la neutralidad. Junio de 1940, eh, cuando Alemania derrota a Francia, ¿qué hace eh, Franco? Esta es la mía. Manda a en Alemania, lo que quiere es entrar en la guerra. Eh, está... Porque es una oportunidad enorme, Francia derrotada como es sabido hay la famosa entrevista de Andaya todas estas cosas, España nunca entró en guerra eh, ¿por qué no entró en guerra? yo creo que básicamente porque perdía demasiado eh, el coste-beneficio para Hitler eh, bueno, pues, eh, para Hitler realmente de España le enteraba una sola cosa tomar Gibraltar la ayuda del ejército español la traía sin cuidado pero a cambio de eso, eh, Franco pedía mucha ayuda militar vamos a... y pedía eh, recompensas a base de territorios franceses en Marruecos. Vamos a ver, eh, Hitler tenía que cuidar un poquito a Vichy, a Mariscal Petén, a los derrotados que colaboraban con él. Eh, vamos a montar follones en Marruecos para que este hombre... Entonces la cosa se alarga y cuando eh, Hitler decide... Eh, que va a atacar la Unión Soviética, pues ya deja de tener interés. Luego, cuando en noviembre del 42 desembarcan los aliados en el eh, norte de África, eh, la política de España cambia radicalmente. Lo que hay en el resto de la guerra es una continua presión de americanos y franceses de palo y zanahoria. Ustedes quieren importar, pues para que ustedes importen cualquier cosa y si no se mueren de hambre y se paran sus fábricas, necesitan nuestro permiso. Certificados de navegación, naviesels directamente para que un barco llegara a España tenía que tener permiso americano y británico. Eh, bien, pues entonces reduzcan ustedes sus exportaciones de wolframio a Alemania. Bueno, eso es eh, toda la etapa final de la guerra. Es decir, que al final a Gran Bretaña le salió bien. Efectivamente, eh, Franco no fue un problema, pero estuvo en un tris de serlo. ¿eh? Salió bien de casualidad, porque si Franco entra en la guerra en el verano del, o en el otoño del, del 40, el este techo de Gibraltar se cierra y eso habría sido un problema adicional. Es decir, que la apuesta británica por que el triunfo de Franco no era un peligro, pues terminó siendo acertada. Pero, pero por muy poco, pudo haber sido muy perjudicial para los intereses británicos el triunfo de Franco, si no fuera porque Franco y Hitler no llegaron a entenderse sobre la entrada en guerra. Y yo creo que con esto ya no tengo nada más que decir. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar paso a la intervención de Ismael Saz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Su línea de investigación se centra en fascismo, franquismo, nacionalismo y relaciones internacionales, y entre sus libros podemos destacar Mussolini contra la Segunda República, España contra España, los nacionalismos franquistas y fascismo y franquismo. Profesor, cuando quiera. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a la organización por la amable invitación a participar en estas magníficas jornadas. Eh, la guerra civil en el panorama internacional durante y después. Debo confesar que no sé qué quiere decir el después. ¿eh? Quiere decir después de la guerra, después de la guerra de la historiografía, después de la guerra ahora, en fin. Pero, en todo caso, lo dejaremos para después, ¿eh? Eh, durante entonces. Eh, yo quiero hacer una pequeña acotación, porque al hilo de lo que decía Juan, me parece interesante. ¿no? En la conferencia de Nion, los franceses y los británicos dijeron, hasta aquí hemos llegado y esto no lo permitimos. Pero bueno, para que Italia no se bajase del barco, le dieron una zona de vigilancia en el Mediterráneo. Bueno, chulo, los ingleses, ¿eh? chulo. Y Chano escribe, de piratas a policías. Una cosa que refleja, yo creo que capta muy bien todo lo que tú decías y lo que es un aspecto esencial de la guerra. Eh, la guerra civil en el Panamá Internacional, yo creo que esto tiene dos facetas. Este planteamiento tiene dos facetas. Una es cuál es el panorama internacional y qué lugar ocupaba, ocupó la guerra civil española en ese panorama internacional... Eh, y la segunda faceta sería la internacionalización, en el sentido estricto de la guerra. Suena igual, parece igual, pero no es igual, porque muchas veces nosotros vamos a contestar a la cuestión de la primera, o sea, el panorama internacional, y nos remitimos, por ejemplo, a un concepto clave que yo defiendo y defenderé, que es la guerra civil europea. Y la guerra civil europea tiene sus expertos que hablan de la guerra civil europea. Y luego hay una respuesta para ver, el proceso de internacionalización, pues eh, hay unas respuestas, aquí se trata ¿eh? el problema de la internacionalización, como si fueran cosas aisladas. Bien, lo que yo quiero plantear es que eh, no se explica eh, el panorama internacional sin tener en cuenta también el lugar de la guerra civil española en él y la internacionalización, y viceversa. No se explica la internacionalización sin tener en cuenta ese complejo mundo que fue esa guerra civil europea. Es decir, que la internacionalización de la guerra de España no puede explicarse sin la perspectiva de la guerra civil europea y que la guerra civil europea misma no puede explicarse en sus desarrollos sin tener en cuenta eh, la propia guerra civil española. Bien, unas breves acotaciones acerca de la guerra civil europea 1914-1945. Yo creo que es un concepto clave, que insisto, voy a defender, más en la línea de traverso, de denso traverso, que en la de Nolte, que me parece simple, simplista y reduccionista. Eh, la de traverso más compleja, aunque yo creo que un poco más de complejidad cabría todavía a las aproximaciones de traverso. Lo podemos hablar después. Entiendo, lo podemos también hablar después, que la guerra civil europea es una guerra total, es una guerra global transnacional. Es una guerra por acumulación de crisis, conflictos, revoluciones contra, revolución y, contra revoluciones y guerras civiles locales. Todas estas problemáticas existen. Es una guerra entre potencias. Guerra caliente, 1914-18, 1939-45. Pero hay guerra fría, digamos, una guerra latente también entre potencias en todo el juego de alianzas, cambio de alianzas, que se dan entre el 18 y el 39. Son guerras eh, digo ya potencias por el poder, eh, por el poder, incluso por el poder eh, europeo, etcétera, etcétera, en el sentido más tradicional, si quiere. Son guerras también nacionalitarias. Eh, en toda Europa Central, sucesivamente, en distintos momentos, en el Reino Unido, no lo olvidemos, con la cuestión de la independencia de, de Irlanda. ...son guerras imperialistas... ...aquí a veces eh, nos acordamos de que cuando el... el periodo 39-41... ...pacto de Tremolotov... ...los comunistas empezaron a decir que es una guerra imperialista... ...y, y sabemos por qué lo hacían... ...entonces tiene mala prensa lo ¿no, de decir guerra imperialista... ...pero es que era guerra imperialista... ...al margen de que lo dijesen los soviéticos o quien lo dijese... ...era guerra imperialista en muchos sentidos... ...Italia... ...acababa de conquistar un imperio... ...es más, había ido más a, allá... Y ya estaba definiendo el fascismo, estaba definiendo más que como nacionalista, como ultranacionalista imperial. Es decir, imperio es más que nación. Si, si esto no es clave para una política imperialista, después de las agresiones que fue haciendo sucesivamente, Alemania, su apuesta por la conquista de los espacios vitales. El Japón está fuera de Europa, pero como se decía antes, es una amenaza. Y es una amenaza para un imperio que es europeo. Y el Reino Unido. Tiene en el centro de su política exterior la defensa del imperio, es decir, es imperialista si quieres a la defensiva. ¿eh? Pero hay imperialismos rivales e imperialismo defensivo, pero es imperialista y esto es central en su política, como veremos después. Hay guerras civiles, calientes, Rusia, Finlandia, Irlanda, después de la independencia, España, Italia, Yugoslavia, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial... Eh, y guerras frías, ¿eh? guerras, guerras civiles más frías, también de nuevo en Europa Central y Oriental, o en Francia otra vez. ¿eh? La, la idea de la guerra civil armada en Francia, que está muy presente en la historiografía francesa, y a veces se nos olvida. Eh, es una serie de guerras, conflictos, revoluciones, contra revoluciones que además es global y es total porque están todos los actores. Tenemos, eh, y todos los problemas, Tenemos democracia contra fascismo, contra reacción, perdón, guerra de clases, obviamente, revolución contra, revolu contra, contra revolución, comunismo frente a anticomunismo, fascismo frente a antifascismo, nación-estado frente a nacionalismos alternativos, universalismo frente a racismo, guerras de religión. Pero me importa mucho subrayar que son guerras, que es una guerra global poliédrica, ...compleja, con elementos cruzados, por ejemplo, contra democracia y reacción, contra la democracia, ya lo sabemos, el fascismo, no. Contra la democracia está el fascismo, pero también están todos los enemigos tradicionales del liberalismo y de la democracia, los que vienen del siglo XIX... Y los nacionalistas, reaccionarios, tipo acción francesa, tipo acción española, tipo nacionalistas italianos, que no son fascistas, pero son tan enemigos o más de la democracia que los fascistas. Y luego están los liberales y conservadores aterrados por la democracia. Como muy bien eh, recoge Machover, eh, hay liberales y conservadores que para defender el liberalismo se hacen antidemócratas. Incluso apoyan a dictaduras a dictaduras con tal de que no sean fascistas, ¿eh? pero que se carguen las democracias. Lo mismo puede decirse con la de contrarrevolución. No solamente son contrarrevolucionarios los fascistas, y no solamente hay una revolución a combatir, porque para muchos sectores hay una revolución, están, son contrarrevolucionarios de la revolución democrática, ¿eh? de la Europa que se hace democrática en el 18. ¿Eh? los conspiradores españoles el 14 de abril ya están conspirando porque ha llegado a España el comunismo no, porque ha llegado a España la democracia punto, para ellos es una revolución la democracia por lo tanto hay dos contrarrevoluciones la contrarrevolución contra la democracia y la contrarrevolución contra la revolución social etcétera, etcétera, lo mismo se aplica al anticomunismo eh, pero hay evidentemente eh, la presencia del anticomunismo es fortísima, lo decíamos hace un momento, en el fascismo, enemigos tradicionales también de la democracia, por supuesto que además lo son del comunismo, liberales, conservadores, horrorizados por la democracia. Eh, de hecho, hay momentos en que eh, los menos anticomunistas, y luego veremos algún ejemplo, parecen ser los fascistas. ¿Sí? A veces los liberales y conservadores... Eh, son más anticomunistas, en clave emisaria además, por ejemplo, los británicos con España, eh, que los propios fascistas. Los fascistas muchas veces lo que hacen es tomar el anticomunismo para legitimar su intervención en España, que tiene otros objetivos. Eh, y entonces esto además es eh, me parece fundamental subrayarlo eh, porque lo dice la historiografía, es decir, lo dice eh, Kershaw. ...Kershaw, si sí, Ian Kershaw, eh, dice claramente que los británicos, los conservadores británicos... Eh, ...estaban muy contentos de haber aislado la guerra de España porque entre otras cosas... Había, ...significaba que estaban los nacionales y no los comunistas. No era una neutralidad eh, así, porque sí, eh, no, no, tenía este trasfondo. Y alguien tan poco sospechoso como François Firet, dice que el mayor error... ...de la política exterior británica... ...en el periodo de entreguerras... Eh, ...fue haber puesto en el puesto de mando... ...el anticomunismo... No, ...esto no lo está diciendo... ...un historiador marxista... ...está diciendo François Fidel... es todo lo contrario... ...bien... Eh, ...insistían que era una guerra civil poliedrica ...con elementos cruzados... ...porque muchos de estos elementos... ...anticomunismo, antifascismo... ...contrarrevolución... ...eh enemiga de la democracia, se cruzan, no van siempre todos a la vez en la misma dirección, ni en todos los países ni en todas las circunstancias. Y eso es lo que hace la situación tan compleja y, si me permite, tan sugerente. Bien, dicho esto, eh, dos apuntes muy rápidos sin entrar en ellos. Eh, si hacemos una periodización de esa guerra civil-europea, pues tenemos 14-18, guerra caliente, de primera guerra mundial, 18-39, entre guerras, 39-45. Pero dentro de ese entreguerras, dentro de ese 18-39, eh, se puede establecer también tres grandes periodos, tres momentos, lo hace también Traverso, 1918-1923... ¿Eh? periodo revolución contra revolución, guerras de independencia, decíamos antes Irlanda, guerras civiles, brutalización de la política, guerra de clases desatada, a, a, a, acordémonos de, no ya de, de la, de, del, del Valle del Po en Italia, sino de la Barcelona, del pistolerismo, que es guerra de clases abierta y en tantos y tantos sitios. Eh, luego, otro periodo, 23, 36 y 36 39 Bien. 2336. Significativo. Ya no hay revolución. No hay revolución. Hay socialismo reformista. Y hay enemigos de este socialismo reformista. Y hay enemigos de la democracia. Y no hay revolución. Y las democracias están cayendo a saco. Digo por el, la cuestión del anticomunismo. Están cayendo a saco. 1936... Toda Europa centrooriental, menos Checoslovaquia, son dictaduras, ¿no? de Italia, Alemania, Austria, dictaduras. Toda la Europa mediterránea, salvo España. Por cierto, Hitler tendrá algo que, que ver en que desaparezcan estas últimas democracias, la Mediterránea España y la eh, centro Centrooriental. Eh, esto quiere decir que la democracia está siendo asaltada por los enemigos y antes de la democracia, del comunismo también. Y de la democracia en sí misma. Bien. Y claro, la tradición central. Central es la guerra civil de española. Hay un periodo específico, 36-39, que está focalizado en el gran centro de atención mundial. ¿eh? El centro de atención mundial, que es la guerra civil española. ¿Qué es la guerra civil española? La guerra civil española eh, es la guerra civil europea en España y viceversa. Porque en España tenemos. Todas las guerras de la guerra civil europea que yo decía antes. Tenemos guerra de clases, obviamente. ¿Quién lo va a discutir? Democracia frente a reacción. Revolución frente a contrarrevolución, claro. Comunismo frente a anticomunismo. Fascismo frente a antifascismo. Nacionalismo español frente a al nacionalismo alternativo, especialmente el catalán, pero no solamente. ¿Qué significativo entonces? Luego podemos desarrollar, ¿Qué es la primera gran anticipación de la Segunda Guerra Mundial. La, primer, la guerra civil española anticipa la, la Segunda Guerra Mundial porque en ella están todas las guerras de la guerra civil en España, están todas las guerras de la guerra civil europea, como estarán en la guerra total, que es la Segunda Guerra Mundial. Eh... Está eh, esta gran anticipación en el plano interior, por los actores que acabo de decir, los actores que hay en España, en el interior de la propia guerra civil española, en el plano exterior, recordemos que eh, todos los actores y los problemas están en todos los países, o sea, son transnacionales, la reacción... El liberalismo conservador antidemocrático es transnacional, el, el nacionalismo reaccionario tipo acción francesa, acción española, es transnacional. El fascismo, por supuesto, el comunismo también. Es decir, están en España ¿eh? todos los elementos absolutamente transnacionales. Y luego, lógicamente, por la propia internacionalización. ¿No se mueve de tiempo? Cinco minutos más. Vale, pues vamos a internacionalizar. Eh, internacionalización. Sabemos, yo creo que ya está, lo ha muy claro Juan, el proceso. Yo no voy a entrar a fondo. Tenemos neutralidad, con bastantes comillas, del Reino Unido. ¿eh? Eh, eso dice al principio. Eh, Francia, 18 de julio, 19, dice que sí, que va a ayudar a la República, entre otras cosas, cumpliendo compromisos y normas legales internacionales. Italia y Alemania dicen que no. Las primeras peticiones. Y, eh, y la URSS también neutral. Con bueno, comillas, si se quiere. El 25 de julio todo ha cambiado. Francia da marcha atrás. Italia y Alemania dan el paso adelante. Eh. Francia, como os explicaba, lanza la idea de que ya no puedo yo, que tampoco puedan los demás, comité de no intervención, que apoya enseguida, lógicamente, el Reino Unido, y después ya se apuntará la Unión Soviética. Bien, a mí lo que me interesa es ver un poco eh, cómo se relaciona esto con lo que estábamos haciendo antes de la guerra civil europea. ¿Por qué? ¿Por qué da Francia marcha atrás? Presiones británicas, obviamente. ...pero también dinámicas interiores... ...tiene una derecha reaccionaria feroz... ...feroz... ...no tanto el fascismo francés... ...que es débil, la derecha reaccionaria es feroz... ...ha puesto a la República contra las cuerdas... acordémonos, y de ahí viene una parte del antifascismo... Eh, ...de eh, las jornadas de febrero 34 eh, ...están sectores liberales que tiritan... Eh, ...ante esta situación... ...y tienen la conciencia... ...de que en Francia hay una guerra civil larvada... Y la guerra civil, la armada francesa es una manifestación de la guerra civil europea en Francia. El temor al contagio. El temor al contagio de, ojo, que podemos vernos dentro de nosotros, porque claro, los actores son los mismos, los problemas son los mismos, y además la tensión es tremenda en Francia. Eh, luego está la presión británica. Y el Reino Unido. Lo decía antes. El Reino Unido, los conservadores británicos, son de un eh, anticomunismo aterrador, son más anticomunistas que los, que los italianos y los alemanes, porque entre otras cosas los italianos y los alemanes están jugando con la idea del anticomunismo de los británicos para poder desarrollar sus políticas. Lo decía antes, lo decía Fillet, lo dice Mazove, eh, hay un, un, dos ejemplos muy claros, unos ejemplos muy claros. O sea, a finales de julio del 36 el encargado de negocios italiano habla con Churchill, Churchill que luego será el gran... ¿Eh? antifascista, tal. Eh, y Chochi le dice, bueno, vosotros en España queráis. Y el italiano le dice, apastar a pasar el comunismo. entonces Chochi dice, ah, pues muy bien, adelante. Y luego, si Samuel oh, oh, como digo, Juárez, por no confundirme con el chiste inglés, de Juárez War, ¿eh? este que luego fue embajador en España, dice que, en sus escritos, dice que lo mejor que podía pasar sería, a finales de julio de seis un nuevo locarno y que ganen los rebeldes en España. ...claro como el agua. Anticomunismo. Eh, pánico a la revolución... ...comunista en sí misma... Porque, ...pero también porque otro de los enemigos... ...del imperio... ...y la clave imperial es absolutamente fundamental... ...en el Reino Unido... ...es el comunismo en clave de desafíos del imperio británico. No en, el, no en clave estratégica... ...sino de las posesiones imperiales británicas. Eh, y es un imperio amenazado. Decía antes, amenazado por eh, Alemania, Italia y Japón. Y esa es la clave en buena parte de, de la política de Pismen, del apaciguamiento. O sea, contra tres no. Contra tres no podemos. Pues vamos a apaciguar a unos dictadores, eh, porque no podemos ir a un enfrentamiento global con Japón, Alemania y Italia a la vez. Y esta es una clave fundamental que eh, eh, se aplica. Y por lo tanto, esta combinación de imperio, anticomunismo, eh, miedo al contagio, eh, es el que explica esa supuesta neutralidad los grandes especialistas, es en nuestro caso, neutralidad benévola hacia Franco, el otro dice neutralidad malévola hacia la república, hay consenso en esto, no hemos lo que dice etc. Por lo tanto, ¿y Alemania qué pasa? Bueno, Alemania sí, es, es, es, paradójicamente tiene más importancia el elemento estratégico en Alemania que el anticomunismo, los elementos estratégicos debilitar a Francia y debilitar una posible eh, conjunción al pacto franco-soviético. O sea, y el anticomunismo en gran parte como clave legitimadora frente a la opinión occidental, británica y francesa. Eh, y luego, claro, la oportunidad. O sea, si es que se lo ponen fácil, la república aislada se lo ponen fácil. ¿eh? Eh, saben que que no van a enfrentarse abiertamente con Francia o con el Reino Unido, pues la ocasión la pintan calva y tanto Gildo como Mussolini, dicen, pues esta es la mía. Eh, ¿Qué fue lo que pasa con Italia? Italia funciona ya en clave de imperio, imperio mediterráneo, estratégico y político, porque es la idea del, del imperio es más que la nación, el imperio es fascista, y eh, es efectivamente contra la democracia y la oportunidad. De la Unión Soviética hay poco que decir, además de lo que ha dicho ahora mismo Juan, evidentemente, eh, por una parte, estrategia no le interesa la revolución en España, le interesa la política del frente ocular, le interesa no enfrentarse con británicos y franceses, pero al mismo tiempo es la cabeza de la revolución mundial. ¿Y dónde queda el prestigio de la Unión Soviética si no hace nada? Al principio hace muy poco, reconecta algunos alimentos, recogidas y tal, y luego ya se ven, eh, en octubre ya interviene. Bien. Eh, lo que quería decir es que en el comportamiento de todos los actores de la internacionalización están juntos, en sus motivaciones, están juntos por primera vez todos los elementos constitutivos de la guerra civil europea. Guerra de clases, reacción contra la revolución, con, eh, con comunismo-anticomunismo, fascismo-antifascismo, universalismo frente al racismo, nación frente a nacionalismos alternativos, políticas imperiales... Eh, eh, etcétera eh, De este modo podemos decir que están todos los elementos juntos por primera vez de toda la Guerra Civil Europea por primera vez que son los que van a aparecer en la Segunda Guerra Mundial, también todos juntos. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con la idea de que la Guerra de España fuese la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial o el preludio. ...porque en muchos aspectos no se parecen, vamos a ver, ni siquiera están los mismos contendientes. En España, el camino, o sea, la, la potencia que está presente de la futura alianza antifascista a la no soviética. franceses y británicos no están. Y en cambio, sí que están Italia y Alemania, que ya son aliados. Pero cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Francia y el Reino Unido están contra Alemania, pero los soviéticos no están... Italia no está en la guerra, tardará un año en, en entrar y hasta 1940, eh, hasta la agresión eh, eh, nazi en soviética no se va a, a recomponer esa idea. Por lo tanto, hasta ese momento, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora, podemos decir que eh, otra cosa, que aquí se ha barajado un poco, hay un efecto de la segunda, de la guerra directo directo de la guerra española en la Segunda Guerra Mundial, en lo que pasará a finales, o en la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial, sí, la guerra de España es clave para que un sector importantísimo de la opinión conservadora mundial, incluida la británica, pase del paradigma anticomunista, lo peor es el comunismo, mucho peor que el fascismo, al paradigma antifascista. El, antifa el fascismo es lo peor. Esto es lo que implica. Eden, ministro de Exteriores, durante mucho tiempo, y Churchill han aprendido mucho de la guerra de España. Eso les ha convertido en decir, aquí el peligro es el fascismo y, en consecuencia, van a ser pues, ganariete, diríamos, de la política británica. Eh, por lo tanto, eh, incidiría ya concluyendo.. ¿hm? ...que eh, la guerra civil española, en este marco que hemos considerado, eh, fue crucial. Eh, decimos, ahora podemos decir algo sobre el después, o en todo este caso lo vimos después en el, en el debate. Eh, hay lecturas, ha habido muchas lecturas de la guerra civil española, eh, muy negativas en el caso de Fidel, eh, sobre la, el anti, contra el antifascismo... ...como trampa de los comunistas... ...todo lo contrario de Hosban, ...todo lo contrario de George Mosse... El, ...el gran historiador alemán... ...que era judío, que era homosexual... ...que huyó de Alemania nazi... ...y que dice en sus memorias que él se politizó... ...con la guerra civil española... ...y él se hizo antifascista con la guerra civil española... ...y que fue la gran causa del siglo XX... ...que es lo mismo que dice Hosban. ...y ojo, Mosse fue liberal y anticomunista siempre... Eh, y después de esto, bueno, pues ahí se ha movido un poco la historiografía. Eh, yo, para concluir, diría una cosa. Eh, la guerra de España prefigura la Segunda Guerra Mundial. En el sentido que condesa todas las contradicciones y cruza todos los elementos. Como no se producirá eh, hasta la Segunda Guerra Mundial. En un proceso poliédrico, como pasará también en la Segunda Guerra Mundial... ¿Eh? No, no hay una situación del 39, que era del 40, que era del 41, que era del 42. Eh, y que por lo tanto hay que huir de teleologismos, ¿eh? hay que huir de simplificaciones. Preludio de la guerra, no. O sea, sí que prefiguración en sentido de la presencia de actores y de las relaciones cambiantes. En la guerra de España y en la guerra mundial. Ahora bien, sí, al final. Se podría decir que al final sí que eh, la guerra de España fue importante a la hora de eh, la gran coalición antifascista que derrotó a Hitler. Y, y si hablamos, ya por decir, pues si acaso no hay debate para que se encienda un poco, eh, si hablamos del después, después de ahora, a mí siempre me llama mucho la atención... Todas las polémicas sobre si hay fascismo o no hay fascismo, si Trump es fascista, si Bolsonaro es fascista y si no sé qué, no sé más. Veamos el periodo entre guerras y veamos que no siempre el fascismo fue el peor enemigo de la democracia. Y que a lo mejor no puede haber fascismo, pero muchos de los actores que entonces estaban, a lo mejor, sí que están operando todavía. Y nada más, aquí, lo dejo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. gracias. Bueno, sin más dilación, eh, damos paso al coloquio, eh, esperamos sus intervenciones, así que adelante. Buenos días. Eh, yo coincido con la, con la intervención de, de Ismael, pero quería hacer una referencia de que el germen eh, de todo esto es una lucha de clases que se manifiesta en dos, en dos extremos. Un extremo es la Unión Soviética, con un salto, eh, teóricamente, de avance hacia la democracia, pero que es frustrado porque realmente hay una dictadura de Stalin muy potente, muy fuerte. Y por el otro extremo, está en la desembocadura de, de, de, de perder todos los privilegios de clase, y en ese concepto, Perderlos es la democracia, precisamente. Si hay una democracia potente, no cabe la menor duda de que las clases sociales, de alguna manera, eh, ese predominio del capitalismo no iba a suceder de la misma manera. Yo creo que lo único a decir de referencia que el trasfondo de todo es la lucha de clases. Eh, ya, ya acabo un poco de incidir en que me parece que es, es, es crucial eh, la, la guerra de clases. Me he referido a Barcelona, al pistolerismo, o sea, pues, a la soviética, o, pues, a las revoluciones que hay o sea, en, en Alemania, Baviera, etcétera, etcétera. En fin, eh, Hungría, todas las que queramos. Eh, pero también insisto en que eh, no, no busquemos un solo factor, porque el, el, el enemigo de la democracia... Eh, está contaminado de lucha de clases, eh, aunque a lo mejor no solamente por la lucha de clases, sino porque le molestan las masas en la calle, digámoslo así de, de sencillo. Y claro, están las clases, están las clases, por ejemplo, eh, para la, los británicos eh, para la Marina Británica, eso de que unos desalmados, unos marinos, tiren por la borda a ese sector de la oficialidad es tan aristocrática como es la los mandos de la marina, pues también. Pero reducirlo a, a un solo factor, yo creo que eh, eh, pide ver que los enemigos eran muy potentes y no solamente estaban en, en el lado de la lucha de clases, que también, y muy importante y casi fundamental, de acuerdo, pero había más cosas. ¿eh? Es una opinión. Bueno, eh, yo quisiera hacer una puntualización sobre la democracia, porque eh, un conflicto poliédrico... Hay tres modelos. Uno es el modelo democrático, dentro del cual hay desde conservadores hasta socialistas. Por cierto, no todos los demócratas comparten las mismas ideas en absoluto. Eh, tenemos el modelo autoritario, como bien has dicho, no solo el fascismo, es mucho más amplio. El modelo autoritario de derechas y tenemos el comunismo. Pero cuando hablamos de democracia, ¿de qué hablamos? Porque es un concepto que se usa de manera muy confusa, muy a menudo. Entonces, vamos a ver. Si para facilitar las cosas decimos que democracia es el, temo, el tipo de sistema político definido por la Constitución Española de 1931 y por la Constitución Española de 1978, que en cuanto a sistema de poderes, de garantía de derechos, etc., son sustancialmente idénticas, aunque tengan... En, en algunos aspectos son muy distintas, pero básicamente definen un, un mismo sistema. Si eso es la democracia, como debería recordar, que en el año 36 en España no hay muchos demócratas. Es decir, eh, toda la derecha se ha pasado prácticamente, salvo quizá Nígito Zamora, al bando de la democracia, pero vamos a ver, el modelo comunista es literalmente opuesto. A, a la democracia entendida así, los anarquistas obviamente no están defendiendo eso y Largo Caballero se lo dice claramente a Stalin Largo Caballero no quiere ningún tipo de democracia liberal parlamentaria quiere una dictadura del proletariado, de es decir, una dictadura del Partido Socialista es de decir, una dictadura de eh, Paco Largo Caballero Bueno, yo creo que eso conviene a tenerlo presente y, y otra cuestión, la historia del anticomunismo vamos a ver si la base moral de eh, la democracia son los derechos humanos eh, en el año 1936 las máximas violaciones de los derechos humanos se están dando en la Unión Soviética. Los grandes crímenes de, esta, de Hitler empiezan después de la guerra, aunque se debería venir. Por supuesto se debía venir. El, el, el máximo error de Europa fue de no darse cuenta del monstruo que tenía dentro, que era, que era Hitler. Pero hasta ahí las grandes matanzas han tenido lugar en la Unión Soviética, no en Alemania. sí, buenos días. Eh, quería hacerle una pregunta a cada uno de los ponentes. A don Juan Avilés le quería preguntar eh, hasta qué punto España terminó pagando la España perdón, la España de Franco terminó pagando eh, las armas de Italia y de Alemania, eh, que se supone que las compró a crédito. Y para mm, don Ismael Sad quería preguntarle eh, hasta qué punto eh, fue formal. La si se sabe, la promesa que le hizo Gran Bretaña a Franco de que si no entraba en guerra eh, le daría el Peñón de Gibraltar cuando terminase la guerra, o oh, si esto es un bulo. Yo la verdad es que soy bastante ignorante en estos temas y imagino que a lo mejor aquí estas, estas cuestiones que planteo yo las sabe todo el mundo menos yo, pero bueno. Bueno, quizá la primera pregunta se si me ha hecho a mí, pero quizá sepa más Ismael pero que yo sepa se pagó todo. Es decir, eh, todas las cuentas se saldaron. El oro soviético se gastó, Rusia no nos debe nada y nosotros pagamos Italia y Alemania. Creo que es así, ¿no? Sí, además hay un momento que hay una imposición. Ah, bueno, tenemos a Ángel Viñas que es... Eh, los... Se pagó la totalidad de la deuda con Italia. Y no se saldó completamente la deuda con Alemania porque las negociaciones se interrumpieron en 1944. Una vez que Francia quedó cortada, la comunicación quedó cortada, ya no era cuestión de continuar negociando. Y la parte española, con buen criterio, señaló que aun cuando la deuda strictus sensu reconocida en 1940 no se había pagado, España había generado un superávit comercial con Alemania y, y eso se consideraba que era una parte del pago de la deuda de guerra. Además, había que computar los gastos de la división azul en el frente soviético y que eso también había que entrar en el ajuste de cuentas finales. En definitiva, no se llegó a un acuerdo y se dejó para un momento posterior que se materializó en un acuerdo poco conocido entre la República Federal de Alemania y el Estado español allá por el año 1957 y 58, en el que se resolvieron también los temas peliagudos de la expropiación de propiedades estatales y privadas alemanas para que no cayeran eh, en manos de los aliados occidentales y que fueron transferidos a propietarios españoles. Es decir… En el caso alemán la cosa quedó bastante, bastante oscurecida. Pero también es verdad que los alemanes se comportaron rígidamente exigiendo el cobro de los 378 millones de Reichsmark en los que se había fijado la deuda de guerra, en tanto que Mussolini consintió una quita de aproximadamente el 40 o el 50% por razones Todavía, todavía inexplicadas. Nadie las ha documentado. Se sabe que lo autorizó eh, en el año 1940, pero no se saben las razones, no han sido documentadas. O al menos yo no he visto a ningún historiador italiano o español que lo haya documentado. Así es que, en resumen, básicamente hemos pagado. No debemos nada. <risa> oh. <risa> Invito a un café luego. <risa> Bueno, nada que añadir a lo que ha dicho Ángel, y sobre la cuestión esta de, de Gibraltar, a mí no me costa de forma sólida. Digo que no me gusta si, si se le escapó a alguien tomando café, pero eh, evidentemente no. O sea. Hola, y una cuestión para para el doctor Avilés, eh, que Stalin reacciona tarde, no es también debido, bueno, se dice que es un personaje muy astuto, pero también es un poco ignorante, eh, que le ha acompañado siempre la suerte, y el hecho que reaccione tan tarde no es por el desconocimiento total del conflicto, que es hasta distinto y distante, y luego también por la capacidad soviética de poder apoyar a, a la república, no, eh, eh, vamos a ver, Stalin estaba muy bien informado, eh, la, se, se conoce todo el intercambio de información de, y de consejos entre el Partido Comunista de España y la Internacional Comunista, es decir, estaban muy bien informados, el problema era no implicarse en una revolución en el occidente de Europa cuando lo que quieres es pactar con los conservadores británicos, bueno, y con Francia, que aunque tenga un gobierno fr Frente Popular, es el Estado francés, con todo lo que implica, sus militares, sus diplomáticos, cuando quiere su ayuda frente a Alemania, no es el, el motu pronto no es meterte en un conflicto en España. Aparte del problema geográfico, que lo, te, lo tenían bastante... Los franceses y británicos habrían tenido muy fácil, eh, técnicamente, eh, por ejemplo, evitar la llegada de Italia y Alemania. Italia, si no le intervenían los franceses, lo tenía muy fácil también, mandar armas a España. La Unión Soviética lo tenía complicado. De ahí, esa duda que dura eh, pues prácticamente mes y medio. Y luego se toma la decisión hasta que llegan las armas otro mes ¿no? o más. Supuesto conocimiento, Stalin, cuando se produce el golpe de Estado, manifiesta que esto en dos semanas está acabado. Yo tampoco te estaría muy bien informado. Eh, no me consta que haya una declaración específica Para, de esto, Stalin en ese sentido. Esto creo que lo cita. Ahora, ahora no me acuerdo. No sé si el profesor Viñas. Creo que... no, ¿no? No, no, no, no, es que no, no, no me acuerdo ahora. ¿eh? No, no, es que no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo, no, no me acuerdo de en, en qué. No, es que no me acuerdo. Es que como estoy con el doctorado y, y la bombardea de información que tengo es brutal, que, que ni yo mismo me aclaro, ni sé por dónde piso, pero no recuerdo dónde... No recuerdo, ¿eh? Y de todas formas, perdón, un segundo. Eh, no. Yo no creo que está... Ni... Para empezar, está bien informado, como dice Juan, y pero, no reacciona tarde. No reacciona tarde. Sabe perfectamente lo que no quiere. Sabe perfectamente que, en principio, si la cosa queda... Si la república tiene el apoyo de Francia y el Reino Unido, estupendo que es lo que él quiere, Stalin. Pero se activa lo que se puede activar. Hay inmediatamente eh, campañas de recogidas de ayuda alimentaria, campañas de prensa, eh, se moviliza todo el frente artístico cinematográfico, o sea, sí que se sabe lo que se quiere. Lo que pasa es que se tiene conciencia de que hay unos límites que no se quiere pasar. No sé si Ángel está de acuerdo. Me parece y lo que hay es un proceso de deslizamiento progresivo en favor de la intervención al lado de la República. Pero, naturalmente, teniendo en cuenta los constreñimientos. Ahí estoy de acuerdo con vosotros. La primera decisión de Stalin de apoyo efectivo a la República se toma hacia el 10 de agosto de 1936. Y aparte de la cosa esta de los trabajadores de la Unión Soviética, de una cuota de solidaridad con el pueblo español y de la inmediatamente la aparición de artículos favorables a la República en Pravda y en Izvestia a partir de, del 1 de agosto de 1936. Pero eso es un poco también, bueno, es importante, pero es para la galería. ¿no? La primera intervención es del 10 o 11 de julio y consiste en la autorización para el envío de, eh, de gasolina de agosto, de agosto, para, para la flota, no, vamos, para la flota y para la Marina Mercante Norteamérica, eh, eh, Republicana Española, que tarda en materializarse como unos 20 o 25 días. porque hay problemas eh... Eh, La segunda es, hay que ya dar un salto al 8 de septiembre aproximadamente. Han pasado muchas cosas en agosto. ¿eh? Han pasado... La primera actitud constatada por Stalin o de Stalin es una orden al comisariado de la defensa para que estudie la posibilidad de envío de aviones de transporte y bombarderos de la... De, la, de las fuerzas aéreas soviéticas a través de México, a través de México. Le dicen, mire usted, es imposible, no se pueden mandar aviones soviéticos a México y que de México vayan a España, esto esto es imposible, esto es imposible. Y luego ya llega la eh, decisión del 15 o 16 de septiembre, hablo de memoria, en la cual eh, el Estado Mayor Soviético le presenta un plan de actuación, que va a aprobar Stalin hacia el 23 o 24 de septiembre. Mientras tanto ha aprobado el envío de las brigadas internacionales en una reunión famosa del Comintern el 16 de septiembre. Es decir, hay un proceso de deslizamiento eh, que tiene en cuenta, bueno, tiene en cuenta los constreñimientos internacionales. Pues es básicamente eh, como tú muy bien has dicho, ¿no? Hay que hay que poner un valladar, hay que poner un valladar a, la, a la expansión fascista, nazifascista, y hay que hacerlo en combinación con las democracias occidentales. Cuando, cuando el delegado soviético, un tal Samuel Kagan, en la primera o la segunda reunión del Comité de No Intervención de septiembre de 1936, lee una nota muy famosa, esa la ha escrito el propio Stalin, esa la ha escrito el propio Stalin, y viene a decir que, que no se puede dejar nada y tal a la democracia española y que la política se reserva el derecho de... de, ahí, de ahí. Stalin lo hace, además, en un factor que, que, en fin, que yo he destacado, teniendo sobre la mesa los informes del GRU, del Servicio de Inteligencia Militar, que dicen, en el caso de no intervención... Claro, es, es, son, son detalles, son detalles, pero hay que ver que hay un proceso de deslizamiento progresivo, pero que Stalin no tiene el menor interés y sabe perfectamente lo que ocurre en España. Sabe perfectamente lo que ocurre en España. Es el único país que, que, ha, que ha abierto los papeles del servicio de inteligencia militar. El, el primero que lo hizo. Por favor, ¿qué han sido los principales cambios en la historiografía en los últimos años? Por favor. No, no, no, en la, en este, en la internacionalización de la Guerra Civil. Ya, entre otras cosas, aparte de lo que hace tiempo, pues pudo. Sí. Aparte de lo que eh, hace muchísimo tiempo hizo ya Ángel Viñas, abriendo un camino que luego seguimos en otros en otra posteriormente, pues ha habido grandes avances en la relaciones sobre la internacionalización, eh, sobre trabajos de, de Juan Avilés, Enrique Morales, decir, muchos. Eh, últimamente, como ha dicho Ángel ahora mismo, eh, con la, la cuestión de los archivos soviéticos y las la propias contribuciones que yo diría que casi que Ángel Viñas empieza el ciclo y casi lo cierra no lo cierra porque se sigue investigando pero yo creo que sí que hay avances importantes y que eh, quizá hay otra cosa que vemos ahora en la historiografía o sea, Juan ha dicho claramente eh, a veces hay que fijarse en la historiografía no especializada o sea, cuando eh, un historiador británico que no sabía mucho de la guerra de España y tal y que cual, eh, pues decía, bueno, pues en el fondo las ayudas fueron iguales, como yo no sé nada, pues iguales, por un lado para otro. ¿no? Bueno, esto ya no, no es. Entonces, cuando tú te fijas, por ejemplo, en alguien que no es especialista eh, en España o en la guerra civil, como hayan Kersou. Dicen, no, bueno, o sea, aquí está claro que la postura los británicos fueron y estuvieron buscando aislar eso, pero con la victoria de los nacionales. O sea, eso ya son cosas que están claramente, yo diríamos, eh, fijadas en la historiografía eh, y luego se avanza mucho en, en cuestiones relacionadas. Bueno, pues si sí, ya lo, lo acaba de decir Ángel, ¿no? En las cuestiones soviéticas, etcétera, etcétera, yo. Igual se me pasa algo, pero no sé, ahora mismo, yo creo que totalmente de acuerdo. Yo quería aprovechar la presencia de, de, de tres… es difícil encontrar fuera de, de, esta, de esta sala muchos mejores especialistas que los que hay aquí sobre el tema. Yo quiero aprovechar el tema. Quería, me me ha sugerido… he notado un vacío en la presentación que es el tema de la intervención física, de, de la, armas, armamento, unidades, seres humanos en el territorio español. ¿no? Y el, lo iba a iniciar por la, la intervención de Juan, es decir, en qué momento, o sea, primero, en qué momento, cómo encaja en este calendario la decisión de poner en marcha la, las brigadas internacionales, en este calendario breve de, del verano del, del 36, y a extender la pregunta, la, la cuestiona, una valoración de las intervenciones físicas sobre territorio español de, de ejércitos. ...o de unidades que no pertenecen a... ...que no estaban antes del 18 de julio... ...en el territorio español. Bueno, sí. la pregunta que me ha he hecho directamente... ...sí, luego te lo paso... ...brigadas internacionales... ...bueno, yo no quisiera comparar esto... ...con la Santísima Trinidad... ...pero la Internacional Comunista... ...y el Estado Soviético... ...tenían un solo Dios verdadero... ...que era Stalin... Es decir, no puedes diferenciar las políticas y de hecho la decisión de la Internacional Comunista de promover las libertades internacionales forma parte de este acuerdo relativamente tardío. Porque es que Gilbert y Mussolini están enviando aviones a finales de julio, ¿no? O sea que es relativamente tardío. En el momento que se decide que yo creo que lo que ha dicho Ángel Viñas es, es totalmente cierto. Hay que frenar la expansión nazifascista, ¿no? Entonces, si eh, se decide intervenir, también se deciden las brigadas internacionales. 13 de octubre de, eh, de 1936, ¿no? No es cuando llegan a Alicante. A Alic no, no, llegada, llegada física. Estamos hablando del aspecto físico. Yo creo que los primeros que llegan al puerto de Alicante son el 13 de octubre. O sea que la decisión se ha tomado un mes antes. ¿Qué importancia tienen las brigadas internacionales? Durante unos meses, bastante. No vino mucha gente, de memoria digo unos 30.000, no, no era gran cosa, pero eh, las batallas en torno a Madrid eh, están en primera línea, tienen mucho, un porcentaje de bajas mucho más alto que los italianos, o sea que sí que juegan un relativo papel, luego ya el ejército de la República crece y las brigadas internacionales. Pierden interés hasta el punto de que Negrín las retira, si mal no me acuerdo, en septiembre del 38. ¿no? Pero hay un momento en que sí juegan un papel. Y llegan al mismo tiempo los brigadas internacionales, los carros armados, los aviones, los especialistas soviéticos. Es el gran esfuerzo para salvar a la República. May -may. Eh, bueno, el... no sé de Física. Eh, vamos a ver, a mí lo que o sea, creo que los números están claros, aunque yo no me acuerdo de todos ahora, lógicamente, pero es evidente que hay una intervención masiva italiana, en torno a los 80.000, mucho mayor que la, que la nazi, y... Eh, ...incomparable con la soviética... ...que no pasa de dos o, mil o tres mil... ...otras son las habilidades internacionales... Eh, ...pero a mí... Eh, ...luego está todo lo que se ha apuntado... ...de los eh, gastos... O sea, ...los aviones, los tanques... ...está perfectamente eso... ...a mí lo que me importa subrayar... ...es que eh, hay una diferencia... ...en los comportamientos... ...por ejemplo, italiano y, eh, y, y alemán... ...Italia... Eh, Lo voy a decir de una forma bastante rotunda, si se quiere. Eh, Alemania eh, apoya a Franco. Apoya, y es un apoyo fundamental, muy importante, fundamental. Eh, Italia es el tercer beligerante. Es el tercer beligerante. No solamente por el número de eh, la ayuda material, eh, aviones, tankers, o sea, eh, soldados... ...las decisiones como se toman, les decía antes... O sea, ...los ministros soviéticos salen de allá y ya veremos cómo llega... ...o los hunden en el Mediterráneo o llegan a Francia y dicen... ...ahora la, la, la frontera está cerrada... ¿Eh? ...es que me hace falta para la batalla, ¿eh? está cerrada... Entonces ...hemos visto cómo se manejan... ...cómo maneja el, el, el ejército italiano presente en España... ...al día... En la batalla de Málaga gastamos tal, tal, perdimos tal, tal, envíen tal. Por la noche les contestan. Se toman las acceso para que lleguen. Para, o sea, es como la, la intendencia hasta ahí. Funciona la intendencia. Deciden hundir, actúan directamente en el Mediterráneo, en la piratería. Bombardean desde Mallorca y a veces desde Cerdeña. Eh, se toman la guerra como algo absolutamente propio, una guerra fascista. El, de modo que, y porque, y lo integran profundamente, frente a la relativa discreción alemana, integramente a su política interior. O sea, cuando eh, cae Barcelona, Mussolini saluda a las masas diciendo, no, no dice, nuestros amigos españoles han pasado... Dice, hemos pasado, yo os digo que pasaremos. No lo dice como. ¿eh? Entonces, en muchos aspectos, Italia eh, funciona. Eh, y esas son las diferencias que a mí me parece que son importantes, porque el suministro, aunque, aunque la Unión Soviética hubiese dado más aviones, que no es el caso, es todo lo contrario, ¿eh? si llegaban cuando no tocaba, frente a los que llegaban cuando tocaba, pues, lógicamente, la diferencia es absolutamente la misma. Sí, eh, a mi querido amigo Juan Áviles. Lástima que nuestro amigo Javier Tussell eh, muriera tan joven, porque se si hubieran publicado los, eh, lo que llama tanto Ángel Viña en papeles, sus papeles. Y parece ser que de muchas cosas daba una información importante. Según tengo entendido, discusión entre la propia familia, que unos querían que sí y otros que no, por algunos aspectos delicados que se contaba, pues eso lo impidió. Hay, hay un hecho, yo siento haber llegado tarde a tu conferencia, que es eh, la matanza de la cárcel modelo y sus subsidiariedades. Ayer dijo aquí muy bien el profesor Villarroya eh, lo de Felipe Sandoval, individuo de la delincuencia común, secuestrador, que dirigió el asalto, y en muy poco tiempo y en actos próximos se mata por republicanos a los dos ministros republicanos de, de gobernación. Primero a, a, a Rico Abello y después a Salazar Alonso. Se mata al fiscal general de la República, eh, Gómez Acebo. Poco tiempo después se le envió una bomba por los anarquistas, un paquete de bomba, al otro fiscal, que era Eduardo Tragaset, hermano de José. Se mata a los dos generales africanistas, que hubieran sido uno como Masón López Ochoa, que lo matan en el Gómez Ulla, los mejores defensores de la República. Y con capaz. Eh, se elimina físicamente al, a Martínez Velasco, el Tribunal Supremo, a Mercades de Álvarez, decano del Colegio de Abogados, etcétera, etcétera. Entonces, eso... Según me han explicado las fuentes británicas, y Preston siempre lo decía en la intimidad que él era el único que defendía, o sea, aquello escandalizó terriblemente a los británicos. Y pasó una cosa que yo se lo dije en los cursos de verano a Ángel Viñas, y no lo conocía bien, y es que los, los uh, uh, milicianos de Linares tienen una lucha terrible en, en el Carpio. y tiene muchas pérdidas y no entienden de ninguna manera por qué aquellos campesinos de esa zona del Carpio defendían las tierras de un importante aristócrata con esa fiereza. Entonces, muy disgustados, bajan al pueblo, se encuentran en una majestuosa iglesia al, al párroco, lo matan y cuando entran, en el, en el ven un, un uh, túmulo extraordinario, un panteón, lo abren y sacan una señora. ...también majestuosa en Esa señora no era cualquiera, era la duquesa de Alba... ...que había muerto de tuberculosis muy poco tiempo antes. Claro, aquello escandalizó terriblemente en Garmetaña, Especialmente escandalizó a, a un tal Winston Churchill... ...que era primo del duque de Alba... ...ambos descendientes de, de María Stuart y de Jacobo Stuart. Entonces todo aquello fue un impacto terrible... ...y motivó un poco lo que fue la ayuda británica... ...porque eh, sin la ayuda desde el estrecho de Gibraltar y donde estaba allí es el, el refugio hasta primeros de agosto no se hubiera hecho el ponte o aéreo sea, esa simpatía pro británica que en toda esa etapa tiene es, es decisiva, y luego mi pregunta al, al señor Ismael Sad. me ha recordado una frase muy acertada que usted ha dicho, ¿no? del conde Chano eh, y muy adecuada, que es la de eh, primero éramos policías en el comité de intervención y luego hemos sido piratas, no sé si usted sabrá al revés, al revés. Eh, Sí. Eh, eh, no sé si usted sabrá que, porque de hecho son piratas cuando atacan de esa forma tan terrible, ¿no? eh, que se ha encontrado hace poco el petrolero campero en las proximidades del, del Cabo Bon. Yo estaba en Túnez cuando lo encontraron, en el Instituto Cervantes de Túnez. Y la verdad es que qué pena, qué traición, qué ataque a, a un barco que aunque está abasteciendo el material estratégico militar, es un barco mercante. Y, y, y realmente torpedearlo por un submarino desde Italia... Es un acto realmente deleznable. ¿no? Bien, esas son las, las dos preguntas que quiero hacer. Bueno, brevemente, eh, sí, es cierto, eh, las matanzas en el lado republicano en el verano del 36, porque eh, los grandes horrores en el bando republicano son sobre todo al principio de la guerra, eh, tienen una enorme repercusión internacional, tienen mucho efecto. Además, hay, hay otro factor geográfico. Eh, si tú asesinas en Madrid o en Barcelona, hay muchos periodistas. Las matanzas que haces en un pueblo extremeño, o andaluz. En Badajoz, por casualidad, hubo un pero, par de. Me olvidaba pues, de una cosa sí, pero déjame terminar. Déjame terminar, ¿no? por favor. El comentario que hacen Indalecio Prieto y Manuel Azaña a Sandoval y Santiago Alique. Hoy ustedes nos han hecho perder la guerra, porque después de esta matanza, las dos naciones que dirigen el mundo, que son el Imperio Británico y Estados Unidos, no nos van a llevar para nada. Eso lo ha recogido a Bueno, eh, eh, por, sí, eh, digo. Eh, la, la primera noticia de una atrocidad eh, rebelde que se tiene en el mundo es prácticamente Badajoz. Es que eh, la, la terrible marcha de las columnas por Andalucía y Extremadura es que no hay periodistas. En cambio, caramba, más Barcelona hay cónsules, hay diplomáticos, hay periodistas de todo el mundo. ¿no? Por ejemplo, en Francia la repercusión es muy fuerte. Y eh, yo recuerdo, me parece que François Mauriac, un novelista católico muy importante, que luego tomaría una posición mucho más matizada respecto a la guerra de España, es el que eh, allá, en los días en que se está decidiendo lo que se va a hacer Francia, escribe un famoso artículo diciendo, si ustedes apoyan a los eh, criminales españoles, refiriéndose a los rojos, esto es... Nos lleva al enfrentamiento total. Este es un católico moderado como es Moriac. Sí que tiene un, un impacto. Que, que eso sea decisivo, pues ningún factor es decisivo, pero sí que ayuda mucho a quienes se oponen a, a la ayuda de la República, claro. Sí, yo una puntualización. Eh, primera, eh, ...ha sido un daño terrible a la causa de la República... ...todo ese tipo de barbaridades que se han... ...que se han apuntado. Eso es indiscutible y hay testigos y testimonios de todo tipo. Pero... En la política de neutralidad... ...malévola hacia la República... ...o benévola hacia los sublevados ...de los británicos, no esperan ninguna matanza en a ninguna matanza en, en España. ¿eh? Es previa y es, tiene elementos poderosos. ¿Qué? ¿Estos elementos poderosos y esas actitudes podrán verse reforzadas por el impacto de estas barbaridades que se producen en la zona republicana? Sí, evidentemente. Pero demos un paso que, por cierto, usted ha dado. Demos un paso. Porque a partir de ese mo de cierto momento, en la opinión pública internacional, empiezan a pesar menos lo que pasa en la zona republicana y más lo que pasa en la zona nacionalista. Y un factor muy importante de ese cambio de opinión. De la opinión conservadora francesa y británica, y de la británica, por ejemplo, cuando hunden barcos. Cuando... Los italianos, o los propios franceses, hunden barcos, y aparecen son barcos alema, eh, ingleses. Y eso a los ingleses no les gusta mucho. ¿eh? De modo que hacia la segunda parte de la guerra no es casualidad que prime más una opinión en el sentido de mayores simpatías hacia la república de las que había tenido en agosto o septiembre de 36 ese cambio también es importante por toda la evolución de los acontecimientos. Ah, bueno. Otro tema a ponerlo sobre la mesa que también es transversal y que ha salido un poquito, que es el de la, decir, de la diplomacia. Es decir, eh, tanto la diplomacia española fuera eh, de España, por lo tanto, como se internacionaliza el conflicto, bueno, la guerra, tanto de los sublevados como de, de los republicanos. Eh, una diplomacia que además eh, en algunos casos vas a tener dos representantes, eh, un oficial, un oficioso eh, y que a veces luego cambia eh, eh, de, acu de acuerdo con el país. Y luego también dentro de España eh, lo mismo, tienes eh, representantes a veces oficiales, oficiosos, diplomáticos en una zona o en la otra, eh, ¿Realmente la, la diplomacia española eh, juega un papel importante en, en la evolución de la guerra, sobre todo la, la, la diplomacia española fuera? Porque me parece que la que, la que está dentro pues, está más pendiente, los diplomáticos que están aquí están más pendientes sobre todo de... Bueno, también tienen contactos con el gobierno republicano, con el sur, ¿no? Bueno, eh, la verdad es que la... Eh, el cuerpo diplomático como tal eh, era más bien de orientación conservadora, con lo cual eh, muchos diplomáticos eh, se pasan al bando de Franco. Y la República improvisa muchos embajadores que son políticos. ¿no? Eh, en Francia eh, solo hay embajadores. Yo conozco es el caso británico y francés. En Francia solo hay embajadores republicanos, igual que en Italia y en Alemania la única diplomacia es la, la franquista. Es un caso en que hay dos diplomáticas es en, en Gran Bretaña, que están, eh, por un lado, Pablo de Azcárate, eh, que es el embajador republicano, y por otro lado, el Duque de Alba, que bueno, no era primo de Churchill, exactamente, sí. salvo si uno es aristócrata, que si uno tiene un pariente común en el siglo XVIII, <ríe> se considera pariente. Sí, sí si pero si tú y yo tenemos un pariente en el siglo XVIII, no nos llamamos primos. Venían de una rama. Bueno, el caso es que Churchill tenía un acceso a ciertos ambientes británicos. Perdón, Churchill. Evidentemente, Alba tenía un, un acceso a ambientes eh, británicos que no tenía. Cara, que, que si no me acuerdo, va a una fiesta en que está el rey enseguida. Entonces. Eh, la, la labor de Alba es eh, muy eficaz, pero bueno, no deja de ser en el fondo anecdótico porque los gobiernos no toman las decisiones porque el representante diplomático de un país sea más o menos hábil. Curiosamente, eh, la evolución de, de Luque de Alba es bastante interesante porque es este un tipo de liberal conservador antidemócrata eh, franquista en su momento pero luego, por ejemplo, es un entusiasta de la de, de Gran Bretaña frente a la Alemania nazi y finalmente es uno de los impulsores de la oposición monárquica hacia, hacia Franco. ¿no? Bueno, eh, la diplomacia puede ser más o menos efectiva y todo el aparato de propaganda, pero en el fondo no deja ser un factor secundario en unas circunstancias como estas. No, no sé si te no de acuerdo. No olvides, Juan, que el embajador el, el, el, el en Londres era cuñado del Real Capaz se sea, su puñado, su es terrible, abandona la embajada y se puso un vacío de poder antes de que eh, Pablo, eh, eh, eh, Fernando los Ríos designazcárate, que es lo que aprovecha el Duque Alba, que sus dudas eran grandes sobre los militares del principio, pero cuando sacan el cuerpo de su esposa es cuando ya se enfada muchísimo. Y ese no, es el sí. poder que él tiene en Londres desde hace muchos años. Por eso tenía todos sus cuadros en la embajada. Sí. sí, buenos días. Yo se ha tratado la, la implicación internacional en la génesis y en el desarrollo de la, de la guerra de España, pero no, no se ha hablado nada de, de la importancia del papel internacional en la finalización de, de la guerra. La guerra de alguna forma termina de la, de la peor forma posible para la República y yo creo que ahí tiene gran parte de, de importancia el papel de, de las potencias, sobre todo de Inglaterra, tanto en el golpe de Casado, las negociaciones de Casado, con los franquistas y en la y en la evacuación final de los de los de los posibles de los posibles exiliados desde el puest, desde el puerto de Alicante que Inglaterra acaba sin mandar barcos al final hay un hay un tema de, de vital importancia yo creo al final de la guerra en, en el papel de Inglaterra y Francia. Bueno. Bueno, en el último momento hay un inciento de mediación por parte de Gran Bretaña y Francia, que impulsa mucho, que solicita mucho el presidente de la República Zaña, pero aquello no se acaba de concretar, porque en realidad Franco lo que quiere es la rendición incondicional y cuando el que está, el que está ganando la guerra lo que quiere es la rendición incondicional, las posibilidades de mediación, aparte de que el gobierno británico o francés tuvieran realmente mucha o no importancia, mucho o no interés en ello, pues las posibilidades eran muy escasas. Con lo cual, pues hay el drama de todos los republicanos refugiados en el puerto de Alicante esperando a unos barcos que, que nunca llegaron. Francia Navegación, esta compañía del Partido Comunista francés, tenía preparado barcos para mandar allí, pero eso habría tenido que tener un respaldo de la flota francesa, si no, no podían hacer nada. Total, que, ¿qué ocurre? Pues que se salvan unos cuantos, pues eh, hay algunos que sí logran embarcar y terminan refugiados en Inglaterra, empezando por, por, eh, por casado mismo. En cuanto a que el eh, gobierno británico eh, hubiera promovido lo de Casado, creo que no tiene fundamento. Pero, pero bueno, como dijo Ángel Viñas ayer, no sabemos cuántos eh, papeles están cerrados, con lo cual, con los papeles que yo he visto, diría que no tiene fundamento. No sé si Ángel ha visto más papeles sobre eso. Una, una, una cosa simplemente que en cualquier caso, más allá de este tipo de, de cosas que nunca a veces nunca sabremos, porque lógicamente, no sé si lo dirías tú ayer, pero un problema de los archivos británicos es que están tan, tan, tan, tan, tan bien organizados que si quieren que no veas algo, no lo vas a ver. La ventaja de los archivos italianos, a veces españoles, es que como no estaban tan bien organizados, encontraba cosas que no que no habrías encontrado. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que habría, conviene recordar que, de todas formas, eh, Francia, Inglaterra y el Reino Unido le dan la extrema opción a la República con el reconocimiento. Sí. Exactamente. Únicamente Menorca los británicos sí que tuvieron un papel decisivo en la rendición de Menorca y se llevaron a todos los republicanos que quisieran irse, les facilitaron la retirada. Supongo porque, por temor a que los italianos metieran mano por allí o algo así, ¿no? Vamos a intentar mantener el orden, había un turno perdido. Eh. ¿Hubo reacciones por parte francesa o inglesa a la campaña de sabotajes italianos en España y Francia? Eh, no he entendido la pregunta. ¿Hubo reacciones por parte francesa o inglesa a la campaña de sabotajes italianos en Francia y España durante la guerra civil? Eh, ¿Sabotajes en Francia? No sé, no entiendo muy bien. En la se... Cruzada Ruiz. Cruzada Ruiz. A... Ah, la verdad es que no conozco el tema. El Servicio de Información Militar Italiano ha hecho algunas operaciones de eh, bombeos y atentados en territorio español y también sobre algunos ferrocarriles que llegaban desde Francia hasta España. Y, eh, Esperaba que ustedes podían saber algo sobre la reacción de Francia y Inglaterra uh, sobre estos uh, acontecimientos, porque no he encontrado por el momento re reacciones. Yo la documentación que he visto británica y francesa no he visto nunca alusión a esto, lo cual no quiere decir que no la haya y yo simplemente no la viera, pero no sé nada del tema. Vale. yo les quería preguntar por qué llegó tan tarde eh, la ayuda italiana a Mallorca, eh, teniendo en cuenta que desde final de julio ya están, eh, ya están los aviones italianos actuando en la península, pero sin embargo eh, el desembarco de Bayo empieza el 16 de agosto y los aviones, los buenos aviones, llegan el 28 de agosto. ¿Por qué tardan tanto en llegar? No tengo respuesta Tardan tanto en llegar. Eh, yo creo que hay una concatenación de, de, de procesos que van marcados eh, por la línea de la, la línea de la propia. Intervención, eh, intervención, intervención italiana. En mi opinión, eh, el proceso de que luego se llevará mucho más lejos, el proceso de eh, llegada de los italianos a Baleares, tiene como eh, otra vía, otra vía, diríamos que en mi opinión está la, o sea, eh, la compra de, de aviones más ligada a, a algunas actividades de Mallorca, eh, al propio mar, eh, aunque aquí quizá Ángel y yo no vamos a estar absolutamente de acuerdo, no lo sé, pero yo creo que la vía de, eh, eh, de compra de material es independiente eh, de la primer envío, eh, el primer envío de los 12 aviones eh, y las primeras... Y la, y, la, y la relativa a Mallorca, otra cosa es que lógicamente ya ahí se plantea la centralidad ya cuando ya se envía el famoso conde Rossi, etcétera, etcétera. ¿no? de agosto hacia el 10 de agosto perdone perdón Claro, por eso decía que, que las vías fueron distintas, desde mi punto de vista, de las… Luego, de... lógicamente, nada eran las mismas, pero… Alguien más tiene alguna pregunta. Yo quería decir una cosa sobre eso. Creo que eso es un tema que conozco bastante bien, porque yo, yo presenté el libro de, de. Si puede ser breve, por favor, que tenemos que dar paso al siguiente acto. Adelante. Sí, lo, lo digo rápidamente. Sí. Alberto Bayo es un gran estratega, un tipo genial. Después de un vuelo con Joaquín a La Gallarza, lo mandaron los africanistas a morir. Salvar la vida. Y entonces no ese, ese plan estratégico era inteligente y muy bien preparado. Pero no tuvo el apoyo. Las tropas de la ETA se pelaron entre sí. Y careció del apoyo a él. Y no solo eso, sino que le echaron la culpa uh, diciéndole aquello de que. Pero lo importante es que. Perdona que te corte, pero es que ya se nos pasa el tiempo. Bueno, eh, bueno, pues... Nada, muchas gracias a todos, sobre todo a Ismael, Sandra y a Juan Avilés por sus elocuentes palabras y seguimos con el Congreso. Sí, ahora uh, tenemos un café esperándonos en la cafetería de estos días y luego volvemos aquí a, a las... a las, ¿qué es? No veo nada. Pues venimos aquí un poquito antes de las 12 ¿eh? para, para empezar con la sesión de comunicaciones.